Hola, hola. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de qué hacer cuando todavía no estamos comunicando de manera consciente y consistente y sin embargo queremos empezar a dar los primeros pasos. Voy a daros tres claves, eh, cosas fáciles, rápidas e inmediatamente aplicables que podéis hacer en vuestra iniciativa para empezar a comunicar esos valores y cómo estáis cambiando el mundo. Soy Mariona, de Guaitala, una plataforma de comunicación ética que creemos que si ayudamos a las personas a comunicar mejor sus proyectos con valores vamos a poder uh, generar un mayor impacto en el mundo. Muchas veces cuando tenemos proyectos con valores um, nos resulta mucho más fácil hacer el propio proyecto, aquello para lo que empezamos y arrancamos con ese proyecto que parar y explicarle a la gente lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Y el problema es que muchas veces no somos conscientes de la potencia que tiene hacer ese esa ejercicio consciente de frenar y de empezarlo a contar. ¿vale? Parece que contar sea ponerle un palo en la rueda a nuestro proyecto porque estamos dejando de hacer aquello para lo que empezamos. Y sin embargo, yo diría que es lo contrario. Es como ayudamos a pisar el acelerador con suavidad, con eh, consistencia para ayudar a que el proyecto fluya y viaje de una forma más, más uh, fluida y, y más amable. Cuando explicamos las cosas, las oportunidades se multiplican, conseguimos más ayuda, conseguimos que haya gente que se sienta implicada e involucrada con lo que estamos haciendo, conseguimos más financiación, etc. Muchas veces no somos conscientes de, de qué forma nos puede ayudar la comunicación, y otras veces nos puede el no saber cómo empezar. Como no sé cómo empezar y sí que sé hacer mi proyecto, pues no comunico y hago mi proyecto. Si, si tengo que hacer algo que me genere incertidumbre, es más difícil que me ponga a hacerlo. ¿Vale? Entonces vamos a ver tres cosas muy básicas, muy fáciles, que podemos empezar a aplicar. El primer consejo que seguramente hayas recibido y que probablemente hayas ignorado por muchos motivos, por falta de tiempo, por desconocimiento, por falta de recursos, es hacer un plan de comunicación. Hacer un plan de comunicación no tiene por qué ser muy complicado, pero puede que la camisa nos quede un poquito grande. Para eso va este vídeo de hoy y por eso quiero darte estos consejitos, que son una especie de transición hasta el momento en el que podamos generar ese plan de comunicación. Clave número uno. Visualiza a tu cliente ideal, seguramente ya ha habido muchos momentos en los que has querido pensar en ese cliente, muchas veces pensar en clientes nos ah, confunde o nos desubica porque lo que acabamos haciendo es eh, definiendo un público objetivo y un público objetivo es como un saco enorme en el que cabe un montón de gente con necesidades diferentes, anhelos diferentes, características diferentes, pero que tienen una serie de cosas en común. Y eso hace que nos cueste mucho diseñar proyectos a medida, diseñar la comunicación a medida. ¿vale? Entonces, lo recomendable aquí es una técnica que se usa en, en el Design Thinking, que es la definición de una persona. Hablaremos de esta técnica en otro vídeo. Si te interesa, ponlo en los comentarios. En realidad lo que yo te propongo es que hagas un pseudo ejercicio de la persona, ¿vale? para no ir tan en profundidad y para hacer algo que puedas hacer muy rápido y que puedas incorporar desde allá. Cuando hablamos de visualiza, si trabajas eh, de forma independiente, lo puedes hacer a, a tu ritmo y con tus propios criterios, si trabajáis colectivamente o en una cooperativa, eh, sería interesante sacar un, un, un tiempo, destinar un tiempo a esto de forma colectiva, aunque fueran pequeños momentos individuales de cada uno y que después ah, hicierais una puesta en común. ¿Cuál es la idea? Es visualizo a una persona que es mi cliente ideal, que en ningún caso puede ser un cliente que yo ya conozco. Tiene que ser un cliente inventado que responde a ese cliente esencial, quiere decir, o sea, el cliente ah, que define el estereotipo de la persona para la que estamos creando este proyecto y, y voy a ponerle cara, voy a ponerle nombre, voy a vestirlo y voy a definir cuál es su día a día y cómo se comporta y cuál es su lenguaje. ¿Vale? Es decir, vamos a intentar definir al máximo a esta persona. Ah, cuando digo poner cara y poner eh, ropa, es tan sencillo como hacer una búsqueda, puede ser en, en Internet, a través de Google, o puede ser, si no, de forma más manual, cogiendo una revista, mirando, y alguna cara que te inspira, que, que, que dices, esta persona podría ser mi cliente, recorto esa cara, recorto por otro lado una camiseta, una camisa, unos pantalones, una falda... Es igual, ah, el vestuario que mejor defina a esa persona y vamos a establecer como una ficha. En esa ficha vamos a explicar un poco el, el día a día de esta persona. Pues mira, eh, le vamos a poner un nombre. Vamos a coger el ejemplo de, uh, de Carol. ¿vale? Carol podría ser tu cliente ideal. En este caso lo estoy imaginando. ¿eh? Imaginemos que se trata de Carol. Y Carol vas a buscar en esa revista o en, esa, o en su internet cuál podría ser la cara de Carol. Y cuál su, podría ser su forma de vestir. Y vamos a hacer una ficha. La que vamos a definir, ¿cómo es Carol? ¿Cómo es su día a día? Pues Carol uh, está a cargo de, de sus padres que, que viven a dos calles de su casa, en el barrio de Gracia, y que tiene dos niños con su pareja que se llama Tal. Ella se dedica al diseño textil de forma independiente y tiene un estudio uh, desde donde diseña también muy cerquita de casa. En, en el día a día ella se lo divide de esta forma y de esta forma y de esta forma. ¿Cómo habla Aarón? Eh, pues vamos a hacer un pequeño diálogo de cómo se dirige a sus padres y cómo se dirige a sus hijos. Este ejercicio eh, parece un ejercicio muy tonto, pero nos va a ayudar y yo os recomiendo que lo imprimáis o que lo peguéis en el corcho de vuestra iniciativa, de vuestra zona de trabajo, y que cuando tengáis que generar documentación, comunicación para vuestro cliente, que os fijéis en esta persona y le habléis a ella. Porque si no, lo que suele pasar es que nos hablamos a nosotros mismos. Eh, nos hablamos pensando que Carol está tan interesada en mi, en mi producto y en mi proyecto como yo mismo. ¿no? Y hablamos pues muchas veces con tecnicismos o muchas veces dando por sentado una serie de cosas que en realidad nuestro cliente no conoce. Por lo tanto, para poder adecuar nuestra comunicación a este cliente, el primer ejercicio es hacer esta ficha. Clave número 2 Esta es uh, muy sencilla, pero a la vez muy complicada de hacer, ¿Vale? La idea es la siguiente. Vas a definir una palabra que es la que va a guiar tu comunicación. Una. Si te cuesta mucho, puedes hacer hasta tres. Pero dentro de esas tres vamos a definir la principal y la secundaria. De, esa, de esta manera, vamos a asegurarnos que hay una cierta consistencia en la comunicación que estamos elaborando, ¿vale? O sea, uh, podemos decir que mi palabra es uh, diversidad. Pues eh, si esa es mi palabra, lo que voy a hacer es que cuando yo comunique todo lo que hacemos, siempre le voy a dar una capa a lo que yo comunico eh, que esté relacionada con la diversidad, ¿Vale? Y cuando retuite reposté cosas de otros lados de internet, siempre va a estar relacionado con este concepto. Como digo, podemos hacer en vez de una, tres, si os parece más fácil, e irlas combinando, pero yo recomiendo que siempre haya como la idea clave. Cuando tenemos tres es más fácil que se nos olviden y que nos confundamos. Cuando tenemos una, es como un manual muy claro a seguir. ¿vale? Ideas que podrían surgir. Pues como he dicho, diversidad, podría ser transparencia, podría ser diversión y que todo lo que hagamos tenga que ver con diversión, con lo cual cuando elijo una foto, voy a elegir fotos de personas que están uh, divertidas, que están sonriendo, que están conversando, que están interactuando y la frase o los textos que ponga también tienen que ir en esa línea. Si te fijas, el definir una palabra eh, lo que va a hacer es facilitarme mucho la elaboración o la selección después de los contenidos que voy a hacer. Porque cuando comunicamos, una de las cosas más difíciles es filtrar entre toda la cantidad de información que existe y toda la cantidad de cosas que en realidad estamos generando desde dentro de la organización. Eh, tener una palabra me va a guiar en ese camino para seleccionar lo que sí entra y lo que no entra. Y eso me va a ayudar a ponerme las cosas más fáciles. Una vez tenga esta palabra, eso sí, nos la tatuamos. <risa> ah, me la tatúo en el brazo, la pongo en mi pizarra, me la pongo de fondo de pantalla o en el móvil, ese móvil que miramos tantas veces durante el día. Eh, la pongo en aquellos lugares, si hace falta la pongo en la nevera de mi casa, en aquellos lugares que sé que me van a servir para reforzar la idea y para que no se me olvide. ¿vale? Entonces, te recomiendo que, eso, cerca de, de la ficha de tu cliente ideal, pues tengas esa palabra que va a guiar toda tu comunicación. Y vamos con la última clave, número 3, es selecciona solamente dos canales. Ah, nos dicen desde el día en que nacemos, como iniciativa o como proyecto, que tenemos que estar en Internet, que si no tienes web no existes, que necesitas un blog que tienes que utilizar Instagram, eh, Whatsapp para marketing, eh, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter y toda una cantidad ingente de redes sociales que es literalmente imposible de gestionar. ¿vale? Como es imposible de gestionar, muchas veces lo que nos ocurre es que bueno, al, al inicio del proyecto hacemos una web, que muchas veces es temporal, y, y que al cabo del tiempo vamos a ir mejorando, lo cual es una buena estrategia porque a, a lo largo del tiempo y de implantación del proyecto voy a tener también las ideas más claras, um, pero también abrimos perfiles en todas las redes, abrimos un perfil en Facebook, en Twitter, en Instagram, um, etc. Pero abrirlo y no usarlo es peor que no abrirlo, porque estamos y, y, y, y no estamos haciendo nada. O estamos y estamos haciendo cosas con muy poca consistencia y con muy poca estrategia. Con lo cual estamos tirándonos piedras contra nuestro propio tejado. ¿vale? ¿Yo qué te recomiendo? Te recomiendo que selecciones dos, las que vayan más en línea con, tu, con vuestra estrategia. Y de esto también podemos hacer otro vídeo, cómo seleccionar las redes en las que estar. Busca dos lugares, dos medios que tengan una cierta compatibilidad entre ellos, ¿vale? Ya sabes que cada red social pues tiene un tipo de perfil de gente que la usa más o menos y lo que cada persona o lo que la gente tiende a buscar en cada una de las redes es diferente, ¿vale? Por ejemplo, en Twitter es información al instante, es mantenerme informado y en Instagram es conectar con las personas, desde lo más auténtico, ¿no? De lo que le está pasando en ese día a día, etc. Entonces, según eso, voy a imaginarme mi cliente, que tengo ya una ficha elaborada, cuál es la red social que utiliza y qué cosas le gusta, eh, ¿de qué cosas le gusta recibir información. ¿Vale? Qué tipo de información revisa, mira, se interesa, etc. Así que ah, vamos a, a definir esas dos redes o dos medios. Por ejemplo, cuando digo que sean compatibles entre ellos podríamos decir pues, que abrimos una un canal en YouTube porque queremos colgar videotutoriales, por ejemplo, si tenemos una tienda de alimentación a granel, pues quizás podamos hacer videotutoriales de recetas con eh, todos los alimentos que vendemos en la tienda. Y vamos a abrir un Facebook, porque el Facebook es el que me va a ayudar a difundir todo aquello que elaboramos en, en, en YouTube. ¿Vale? Es lo que me va a hacer que lance gente eh, de un lado al otro. ¿Vale? Y vamos a hacer una estrategia de difusión en los dos canales, pero que esté retroalimentada. ¿Vale? Otra buena combinación podría ser tener un blog y utilizar Instagram. Y utilizar Instagram para explicar todas aquellas cosas más auténticas, instantáneas, espontáneas, menos elaboradas del día a día de, de vuestro proyecto y en el blog todas aquellas reflexiones que están mucho más estructuradas, elaboradas, etc. Cuando lanzamos una post eh, en el blog, utilizamos Instagram para derivar a la gente a, a esos contenidos y por lo tanto a nuestra web, ¿vale? Bueno, son uh, herramientas yo creo que muy, muy fáciles de utilizar. Um, te animo a que te pongas con esto y le dediques una hora de tu tiempo, seguro que tienes una hora de tu tiempo para parar y hacer este ejercicio. Y si sois colectivo, pues os animo a que cada uno de forma individual haga este ejercicio y después hagáis un ejercicio de puesta en común de los resultados y, y así acabáis eh, creando como los, eh, los resultados comunes a todos porque es importante aquí que todas las personas que gestionan las redes. Ah, tengan claras cuáles son las directrices y también es importante que todo el mundo en la entidad esté de acuerdo con lo que se está comunicando. ¿vale? Ah, eso da sentimiento de pertinencia, de comunidad y de proyección. Y cuando generamos un sentimiento de proyección, de verdad que todo lo que ocurre va a ser mucho más ah, impactante. Muy bien, ah, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por tu atención, Turilla Kim. Gracias.